Ahí... Pulsa el objetivo para fijarlo Ahí lo voy a poner Vamos a fijarlo Ahí... Ahí me tiene Y ahí lo va a hacer Perfecto, Me sigue reconociendo a metros y metros y metros. Y se fue nomás. Eso es uno de los modos automáticos. Ahora volvemos aquí. Vamos a darle cohete. También a 40 metros. Me dice que me marque. Me marco. Ya me tiene. Le doy. 3, 2, 1, go, bye. Bye. Y se va. A mí siempre me parece que cuando hace los 90 grados se tira como un poco hacia adelante, pero bueno. Al cohete y ponemos orbit, perfecto. Dibujamos, vamos a darle un poquito para atrás y para arriba. Ahí, ¿eh? por ejemplo, y va a ser el órbita lo que tenemos que ver es que no haya nada interfiriendo en el giro, ¿no? Siempre lo podemos cortar Pero que no haya gente, ni que haya un árbol, ni que haya nada Y hace el dron solo, sin que yo haga nada me va a hacer el giro y va a volver aquí Perfecto. Tiene espiral, que lo vamos a hacer a 25 metros, no, a 40 metros. Me voy a pintar tal que así. Le damos start. Y como ven yo no estoy tocando absolutamente nada, ¿vale? Yo no estoy tocando nada y él va a hacer el espiral solito. Va a hacer el espiral, va a dar una vuelta y va a hacer el espiral alejándose. En caso de que vean peligro, lo que hacen es cortar el espiral Yo no hago nada, mira. Y ahora vuelve Ven Yo no hago nada, eh No estoy tocando el mando, ven Va a volver solo Yo no toco nada, eh Nada, no toco nada Perfecto. Bueno, ya vimos los modos del Mini. Ahora vamos a poner video en 2.7K. Tengo 77 de batería y vamos a hacer un videito hacia allá.